Aquí cae el intento fijo que maneja mi reflejo aleja de pellejos y se aleja el hijo de que pinto Una tarde haciendo el vivo mientras me esta métrica paradito, Si fácil la simbología, nada sin la simplicidad que tinto Cada paso como un elefante en la el casa Acaso hablar de parte de uno mismo ey, yo torrente verbal, limpio, se va Y para pegar Para que lo limpio si imposible ritmo simple, sin presión De un don, dime, yo Me implicó para fonar cual ráfaga, fugacita, Conjuga con as juego firme a fuego Para que fluya Solo somos sorbo entrega Gota de esta lluvia instintivamente desde el animal Que brota La valera, la furia va Consumiendo más ya voy colocado el foto con mi sonrisa, o recuerdo que eras un niño y todo era risa, porfa con mi chafalepi, sin hay alegría, ¿quién me diría que se celos del infierno no diría? Los pensamientos negativos, los necesito, no los consigo, mi corazón es un wow. y mi ganas de pasar un rato contigo, yeah.